Horoscopo de Sagitario para hoy. 18 de marzo de 2018. Posees una naturaleza amable, y hoy sentirás motivación proveniente de una difícil situación que una persona está atravesando. Tus sentimientos llegarán a un nivel muy sensible y querrás ayudarle en sus problemas. Quizás le ofrezcas algunas palabras de aliento. O simplemente le escuches mientras te cuentas sus inconvenientes. Con esta energía astral,